Y le vamos a poner la cebolla, el tomate, el pimiento y los dientes de ajo que lo hemos pelado. Como veis lo hemos dejado enteros. Y luego la zanahoria la hemos pelado y la hemos troceado en trocitos pequeños. Añadimos el pimentón y añadimos el colorante alimenticio. Le ponemos también un poco de sal. Cubrimos nuestras lentejas con agua. Solo cubrir lo justo y lo necesario para que nuestras lentejas no se queden aguadas no se queden con mucha agua con mucho caldo y luego por supuesto lo mezclamos todo muy pero que muy bien por último cerramos con la tapadera ponemos a temperatura baja y 7 horas después este es el resultado Sacáis. La cebolla, el tomate, el pimiento, los ajos, que por eso lo hemos dejado enteros. Esto si queréis puede hacerlo una hora antes, pero también podéis hacerlo en el mismo momento que haya terminado de hacerse las lentejas. Y esto lo dejo a vuestra elección. Batimos muy bien todas las verduras. Se lo añadimos otra vez a nuestra olla, mezclamos muy bien y probamos de sal. Y aquí tenéis listas estas deliciosas lentejas sin grasa, yo le he añadido zanahoria, pero también podéis añadirle calabaza, quedan buenísimas.